Uh, hola mi gente de YouTube sean bienvenidos a este tutorial definitivo de cómo desbloquear la torre del tiempo del meteorito Revelada por el tío Ed Boon que es el creador del videojuego Esto es súper que fácil y sencillo solamente tenemos que esperar en este menú que dice torres del tiempo esperar exactamente 10 minutos cada dos horas por ejemplo la torre aparece exactamente en número par ya sea las 6 8 10 12 2 4 6 8 de la noche solamente número par y por ejemplo 8 y 10 aparece 10 y 10 aparece tenemos que estar conectado antes de los 10 minutos de cada dos horas correcto entonces pues, supongamos entramos 8 y 5 de la noche Esperamos que pasen 5 minutos a que aparezca el, el meteorito para cazarlo, ¿correcto? Y tenemos que cuando aparece el meteorito, lo estamos cazando, tenemos que presionar izquierda, arriba, izquierda, derecha, izquierda, arriba, arriba. No importa la posición de la torre en que usted esté, ustedes estén, eh, solamente hay que presionar izquierda, arriba, izquierda, derecha, izquierda, arriba, arriba. Aparece en la parte de abajo del video. Y también en la descripción del video Y ahí vamos a desbloquear una torre especial Que pide muchísimas almas Pero es una torre que nos va a dar eh, Complementos en la liga de combate Entonces vamos a esperar que aparezca el meteorito Ya mismo aparece Este meteorito especial que aparece Cada 10 minutos después de 2 horas ¿Correcto? Entonces esperamos el meteorito Ahí está, izquierda, arriba Izquierda, derecha, izquierda, arriba, arriba Ahí, apa ahí apareció la torre, ¿Correcto? Ahí, me ahí desbloqueé la torre durante el tiempo que aparece el meteorito, ahí logré desbloquear la torre y vamos a ir a dicha torre especial, entonces se llama la torre Kang Undun, es una torre random, puede tener otro nombre y ahí vemos que nos da skins y partes, complementos de los trajes, esto es súper importante y todo lo demás, entonces obviamente para activarla nos pide unos requisitos que son almas, corazones y también monedas. Ponemos las 250.000 monedas, las 500 monedas y las 2.500. No sé si, esto, si está, estos requisitos sean para todos. Y podemos repetir por una hora completa, obviamente, la torre por una hora. Y luego se vence dicha torre del tiempo. Entonces, eh, lo importante es hacerlo a tiempo con cualquier personaje. Y si nadie utiliza los consumibles, esta es la oportunidad para utilizar los consumibles que ustedes ven a continuación en pantalla. Voy a poner en slow motion el video para que ustedes se den cuenta los consumibles que yo uso. Utilizo este de vida. Este consumible de vida que cada 10 segundos me pone la vida, no recuerdo cómo se llama, y también utilizo eh, un consumible de unas katanas eh, que hace daño cada cierto tiempo. Ya, y me voy a un consumible de toda la torre, como es una sola torre de daño físico. Esos son los consumibles exactamente que yo utilizo. Háganle una foto, no sé cómo ustedes quieran, pero este es el tutorial definitivo. Se los aseguro que. De otra En otro canal no van a encontrar explicado Como yo lo estoy diciendo Entonces es paso a paso Vemos ahí la intro de Shao Kahn Que se va a enfrentar junto a Rey Porque es mi personaje favorito Y le vamos a ganar Y ustedes van a ver que me, van a, me va a dar Si un complemento sí o sí Obligatorio de Rain Entonces ahí vemos a Rey, Le va a ganar a Shao Kahn Y nos va a dar un complemento Creo que es de Rey O nos puede liberar Brutalities Para aquellos que tengan desbloqueado Los Brutalities especiales y también nos puede dar también, o sea, una skin de la liga de combate. Esta es la oportunidad para aquellos que se han perdido eh, la liga de combate, ¿no? Entonces podemos, como les digo, este proceso repetirlo por una hora completamente. Obviamente si ganamos, ¿no? Todas las veces que ganemos nos van a dar, eh, obviamente, trajes diferentes y complementos. Ahí me da un brutality y también un aumento que no lo utilizo. Estos aumentos hoy sirven para la liga, la liga de combate No, la liga de combate no, sino las torres del tiempo Correcto Y bueno, ahí otra vez vamos a activar Para que ustedes se den cuenta eh, La torre de chaucán esta que me apareció a mí Otra vez vamos a usar a Rain eh, Usamos el mismo traje de Rain Ponemos otra vez los consumibles Pero esta vez voy a usar otros consumibles No hay ningún problema Es el consumible que a ustedes se les haga más fácil O el que tengan a la mano Entonces usamos al tío Rain Y listo vamos otra vez a, al daño físico ahí estoy poniendo en slow motion para que ustedes se den cuenta cuáles son los consumibles que yo utilizo y todo lo demás no que esto es súper que es sencillo y fácil entonces no hace falta aumentos ni nada sino que con los consumibles es suficiente para poderle ganar a Shao Kahn y no haber perdido las, las monedas que ingresamos para liberar dicha torre entonces súper súper que fácil y sencillo chicos Exactamente, ahí vemos la intro de rank otra vez contra Shao Kahn Vamos a repetir el proceso, a esto se lo conoce como Farmear ¿Correcto? Farmear, ¿por qué razón? Porque estamos eh, repitiendo como un proceso, como un bucle, por así decirlo Entonces, vamos otra vez a pelear contra Shao Kahn Obviamente, vieron que yo activ activ activé la Inteligencia Artificial Entonces, yo no estoy peleando, es la IA la cual está peleando Entonces, bueno, para no dar el video Vemos ahí que le ganamos a Shao Kahn justamente con un Fatal Blow y todo lo demás. Entonces esta es la oportunidad chicos, les aseguro precisa para aquellos que se han perdido eh, partes o complementos de ciertos personajes favoritos de la Liga de Combate. Porque en esta ocasión está confirmadísimo que sí dan partes de la Liga de Combate o trajes, pero lo recomendable es usar un traje anterior a la liga de combate, por ejemplo, un traje de, de, que te dieron de, de Warrior. Entonces eso, eso es importante para desbloquear otras partes de la liga de combate. Espero que el video les haya sido útil. No olviden comentar y suscribirse.